Natalia está muy hiperventilada. Se nota que hay ambiente de. cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡La agua es! Lo subí igual. Uh, enfoca. Ya, otro día más de invitados en Radio Motivados, Estamos preparando aquí, como ya, siempre, las ya... tomas de bambalinas. Ya no están invitados, pues Sí, pues esa es la wea, ya no es tan, no es tan invitado eh, Vamos a reemplazar al Chicho ya. No, no, no. lo hemos sacado estoy, Yo va. estoy haciendo un reemplazo, eso es Más que reemplazo, sino que vaya a estar fijo pero el Chicho también va a venir Cuando tenga tiempo ah, café, vamos, vamos a compartir los cinco, pero tú Vaya a estar ya... Todos los miércoles aquí con nosotros. Me siento un poco mal porque la otra vez hueviamos de que lo iban a echar y yo me iba a quedar con su puesto y ahora el mundo no puede venir, pues entonces ahora voy a. Sí, pero es que son like. de los likes. No fue mi intención, pero bueno, voy a hacer el mundo que dé las importantes noticias en esta radio. <risa> eh, gracias, chiquillos, por la oportunidad. Gracias, Chicho, por encontrar pegas. <risa> Terminamos el primer, el, la primera colaboración Digo como personaje fijo Mira, aquí a mí me sorprende el nivel de producción de estos güeyes Aquí en este computador tenemos la música de fondo más los efectos de sonido acá, acá está el computador que graba toda la emisión Los micrófonos, ya el guatón ya guardó La mesa Espectacular <ríe> Chao. Jueves 12 de noviembre. El día comienza una vez más. Creo que el día va a empezar tan bien. Me tuve que volver a buscar la llave de la oficina. Año, Nati. Gracias. Te lo pasé súper. ¿Cuánto cumplís Nati? 27. Un saludo para tus fans. No? ¿No? Tengo no. Si sí, tiene. Ah, le dio vergüenza. ¿Tienes? Soy un loco, soy un loco, soy un loco. Nada, no, solo quería decir que a veces se hace difícil grabar el vlog. Pero comentarios como este que está saliendo acá Puta, lo hacen todo posible Gracias Polidoptera Ese era ese el sentimiento <muchas> Ay, Lo que me ha enseñado ver el blog de Gacy Neistat Y reuniones con clientes Es que las ideas son sumamente fáciles El desafío es la ejecución Todos tenemos ideas Pero los los buenos, bacanes, son los que lo llevan a cabo. Qué, Qué, bonito, ¿no? ¿Qué bonito que nos vengáis a despedir a todos. El copyright de mi, de mi cara. De tu cara, ya estáis terrible fichado en Facebook, Google, en todos lados. No te preocupáis de mi blog. me tocáis, no. no, no. ¿Qué <risa> Chau, chau, chau, chau, chau. Ok, se terminó la jornada laboral, ahora voy corriendo a juntarme con ROTS. Hoy es el día internacional de la usabilidad y nos vamos a juntar todos los entusiastas de esta disciplina para celebrar. Aquí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Oli, ¿Oli? El buen tímido. ¿Cómo podemos mostrar? Me un palito. Oh, ¡Qué lindo! Ah, Está ah, hasta. Hasta. Bueno, mi compadre Roth, aparte de ser un gran diseñador, un gran ilustrador, una estrella de Vine, eh, un eximio bajista, un cantautor con su disco ya ahí en el horno, ya Six, han salido seis, dos. Seis. Tres. Dos singles Dos singles Dos singles No singles Aparte de ser un magíster en diseño sí. mañana me, me graduo Así es, mira, mira que bonito Además, él está... ¿Cómo se siente? ¿Eres co co -líder es? ¿Eres co-coordinador? Co-líder co -líder. un nombre más común usado eh, Co-líder co -líder, co -líder de esta asociación que estaba hablando IXDA, IxDA. Ah, eh, eh, ah, es que, internacional, eh, en bueno, cuando sí. habla inglés también, po, man, o sea hablando, hablando con los argentinos y brasileros, eh, cachamos que los buenos le dicen así, entonces... Ah, y hay que decirle sí. iXDA sí. Pero bueno, en español no tiene gracia, no man. tiene gracia, es que esa weá está, o sea, iXDA entonces el compadre el co-líder de, del capítulo de Santiago y además sponsor del de Viña Sí. sí, sí, logramos que se, lo, se abriera un capítulo hace como cuatro meses, algo así. Uh -huh. Entonces, eh, entonces, imagínate todas las juegos que hace este momento y además coordina a otros buenos. <risa> grande, grande, el más mejor. Gracias, compadre, gracias por el, la tribuna. Por supuesto, Ah, y además, un gran bailarín, eso me faltó, eso me faltó. De hecho, aquí está saliendo el video para que vayan a ver cómo baila. No sé si tan gran bailarín, compadre, pero gracias por la plataforma. Bueno la situación es la siguiente, estaba tan emocionado <risa> despidiéndome de la gente que se me olvidó pagar la cuenta